Lo siento, No, Me no, que llegado no, no, no, Era Es un arma Amigos bienvenidos al canal Arturo Espectral 3014 aquí los saludo su querido amigos presente Arturo Espectral como se dice el dicho espero que estés bien muchas energías en día de hoy pero bueno hoy traigo este video en día de hoy solo disfruta el video aquí comenzamos el video amigo mío de Youtube el libro escuadrón o un Dolph hemos completado el reconocimiento de la fábrica.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 Se hizo pasar por mía y se infiltró en el hogar de los Winters. Su objetivo era secuestrar a Rosemary. Es posible que pensara que podía controlar a Rose si adoptada la forma de su madre. Cuando atacamos, frustramos su plan, así que se hizo pasar por muerta. Durante el transporte, se revivió a sí misma, mató a todos los que estaban en el vehículo y se llevó a Rosemary Winters. Las cosas no salieron como ella esperaba, pero al final consiguió lo que quería. Hasta ahora. Es hora de reunirse y volar por los aires este lugar. Es posible que esto se convierta en un combate contra Eisenberg, pero creo que he encontrado aquí abandonado, e incluso está hecho de un compuesto de metal y polímero, una combinación que no puede controlar. Punto hora de las tornas. Alpa. Querida Miranda, mis más sinceras disculpas por no verle en persona. Me encantaría visitar su singular aldea una vez de todas formas, alguien inmortal como usted no tiene motivos para recordar a este pobre estudiante medio muerto en la nieve. Siempre he valorado las revelaciones que se me concedieron hace 15 años, durante mi estancia en su aldea. Su investigación fue mi inspiración pensar que se podría transformar a un ser humano infectándolo con un organismo, es la idea de una visionaria. Sabía que con ese conocimiento podría alcanzar mi propia visión dando un paso más en la evolución humana. Incluso después de dos guerras mundiales, y con la humanidad empeñada en autodestruirse, mis convicciones jamás han flaqueado. Me he dado cuenta, sin embargo, tras reflexionar sobre las muchas noches en que compartimos nuestras intelectuales charlas, que nuestras convicciones son un tanto distintas. Usted esperaba revivir a una sola persona de entre los muertos. Y aspiró a cambiar el mundo. Sus experimentos con el hongo no me habrían ayudado a alcanzar una infección exponencial. Un virus es mucho más activo. Es por esto punto querida, que debo dejarle. Siempre me arrepentiré de no haberle dicho adiós. Mis disculpas por traer a la luz estos recuerdos. De hecho, tengo noticias que le serán gratas. He encontrado la llave de la evolución. El progenitor, virus hallado en África. Estoy considerando formar una empresa con algunos compañeros y amigos, dedicada a la investigación del virus voy a llamarla Umbrella, en honor al símbolo que encontramos en la cueva. Estoy un paso más cerca de hacer realidad mi visión ojalá también consiga su objetivo algún día. Me ha enseñado tanto, y por ello punto siempre estaré sinceramente, su eterno estudiante, o su L. Spencer. Bueno amigo antes de terminar el video, tengo de decir Andy Queiron ya no más, no va a existir en mi canal por motivo su creador no quiero robar su personajes, XD bueno eso es todo espero que les haya gustado si te gustó mucho el video dale click aquí su peludo like es este video comentando este video pero cuando sea respetuosa. Coméntalo con una crítica constructiva, siempre punto suscribirse, activar la campanita cuando YouTube te avise, cuando subimos un video mío aquí en la descripción redes sociales, tanto Facebook, Instagram o Twitter, WhatsApp. Bueno, amigo, aquí me voy, me retiro, adiós. Soy Rosemary.